Estás escuchando La Araña FM, Año Negro. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Shifter. Gracias por estarnos escuchando. Primero de noviembre del 2021, en este día de muertos. Y hoy vamos a tener una entrevista en vivo. Aquí en La Araña FM, con nuestro amigo David Bloch, estará platicando de la de su nueva producción discográfica que lleva por nombre Digital Freaky Machine. Hola David ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a La Araña. ¿Cómo te va? Hola Daniel, Daniel Shifter. Una vez más, un placer estar aquí con todo el auditorio de La Araña FM para mí siempre ha sido un honor y así lo será por siempre. Hermano, muchas gracias por el espacio. Oye, pues este, sabemos que esta es tu última producción. De hecho, yo ya habíamos he tenido una entrevista en la música. Digo, ese es un preámbulo para que la gente lo, lo entienda. Ya en esta segunda entrevista, pues ahora sí ya... este pues ahora sí ya tienes este nuevo trabajo. La verdad, pues te comento que es muy buena, muy buena producción. Platícalos por qué el nombre de Digital Freaking Machine. Bueno, eh, este nombre es como una secuencia, una continuación del disco pasado, que de hecho salió el año pasado, cuando platiqué contigo sobre él. Y esto es una. Un, una, este, un enlace de el, la temática de lo que es la tecnología en la vida contemporánea de ahorita de que nos está tocando vivir a, a los seres humanos, como la tecnología ha apalancado y tal vez ha atropellado a algunas personas en un aspecto y otras, pero a la vez nos ha facilitado la comunicación, todo el tipo de trabajo, de producción de en general, no nada más hablando de música, sino hablando de todo tipo de, de disciplinas y de tipo de, este, de servicios. Ahorita ya todo es una, una locura digital y totalmente rara y, y global. Uh -huh. Yeah. A mí lo que me llama sobre todo como que mucho la atención de esta eh, digital, eh, o sea, este disco está como que más orientado, sí, a la, a, a la electrónica como una forma de cambio. Pues, eh, bueno, honestamente es más experimental. El pasado fue como que tenía más está un poco más encasillado a algunas cosas de heavy metal y de guitarras hard rock y pero este tiene algo algunos elementos del disco pasado pero tiene sonidos mucho más podría lo como yo lo siento más elaborados con una producción un poco más este con sí diferente, o sea, con sonidos que no había yo este producido en el pasado, sino que son estructuras muy este pues es demasiado, a veces impredecible y también pueden ser, mmm, como que se también se pueden enfocar más a lo que es algo animado, algo, eso es lo que, yo, lo que yo quise proyectar, como algo animado, algo que no sea tan, tan monótono, tan minimalista, sino que la música es muy este, dinámica en mi punto de vista. O sea que este disco, eh, o sea, el disco ha pasado... Fue con un sonido, digamos, un poco más, más eh, metalero. Uh -huh. Como más impilinado al metal de usted que muchos muchos productos pues, hacen este Y este, por lo que yo estoy entendiendo, pues sí es como que un disco un poco más bailable. Yo lo siento... Esta nueva producción, menos, peso, menos este, pesado que el pasado. Sí, ¿no? es, eh, es ajá sí, eh, exactamente, es más experimental. Es, ele, es electrónica, este, tiene este house y tiene este, eh, algunos elementos de, de acid house también. Y algunas cositas también de tecno, pero no llegando al minimalismo, o sea, no llegando a la repetición, que sea tan repetitivo, porque hay otros productores que son muy minimalistas, los respeto, cada quien tenemos nuestro estilo y cada quien tenemos nuestra forma de expresarnos, pero eh, lo que yo traté de hacer en este disco fue algo más dinámico, o sea, que lleve al, al escucha de un lado a otro y luego lo regrese y lo vuelve a llevar a otro lado. O sea, no es tan una sola niñeta, ta, ta, ta, como muchos otros productores están haciendo en estos días. Claro, claro. De hecho, este, hay temas que, bueno, que tú grabaste de la nueva producción. Sobre todo está este de... Platícame sobre todo de este tema que está... A mí me gusta mucho el de Heroic... Heroic... Heroic, me ¿por qué ese nombre? Por, bueno, en primer lugar, esa, ese nombre fue inspirado por la primera línea de sintetizador que empieza, que abre la canción, que este, realmente eh, al principio cuando lo estaba trabajando estaba como que eh, proyectando, al, quería, quería proyectar en esa canción una, una historia de ciencia ficción, o sea, pero como del tipo de los, este, del Señor de los Anillos, eh, en, la, en mi canción. Entonces, este, cuando empecé a, a, a, a, a probar así con los sonidos de mi, de mi sintetizador y empecé a descifrar a, a, a esas este, estructuras eh, musicales, me empecé a como que a remotar ese tiempo y, y empecé a armar esa, ese riff, ese motif, que está al principio de la canción y eso fue lo que inspiró a lo demás a la dinámica de la canción, pero por, por ese motivo, por ese motivo del principio de la canción es porque le puse Heroic Medieval a la, a, la, a la canción y el video que, que le acompaña, ¿no? que es, le refuerza todavía más la visión que yo tengo o tenía para esa melodía. bien sí, bueno de las bueno, de las más importantes es la de pinball wizard por qué pinball wizard bueno esa de pinball wizard es este y por ejemplo inspirar... esta de pinball wizard esa, en qué te inspiraste Pero exactamente lo, este, mi, lo que es este, mi familia o sea cuando yo era niño desde los ochentas 85, 90, a mí me gustaba mucho jugar pinball con mi hermano mayor. Y hasta la fecha hay veces donde vamos okay. a jugar, es donde hay un pinball, ahí él y yo vamos a jugar. Entonces, fue una proyección que, que yo viví desde niño, desde adolescente, y lo puse ahí en los sonidos, el tipo de, de música, el tipo de efectos, el tipo de, hasta de sonidos cuando haces este, scores y haces este, puntuajes altos en el pinball, Exactamente, lo recrea en la canción para que pueda remontar al escucha a ese tipo de, pues de juego, ¿no? De, de, del sonido que hacen los pinballs cuando estás jugando tú ahí. Y el video, pues como igual que el pasado, la canción me preguntaste la primera, también el video reafirma, le da este, más solidez a esa idea que yo tenía en la mente antes de crear la canción. Pero está basada en el juego, es esencialmente okay. el juego de... Uh -huh sobre todo entonces bueno este sobre todo bueno entendiendo un poco del, del nuevo disco uh -huh. sobre todo también cuando cuando tú cuando tú dices por ejemplo a uh, Sony Dot House me hace recordar bueno de la, de la vieja escuela del house que, que por ejemplo ya surgió ahí en Chicago precisamente en los Estados Unidos y luego y siento que este disco como que te remonta ese tipo ese tipo de sonidos así como house que hay otros eh, también por ejemplo sonidos como el freestyle también no por ejemplo este uh -huh. tú tú cómo ves la, la evolución del house en, en, en este 2021 va bien o, o, o faltaba o falta mucho por crear eh, más que nada, bueno, los, los exponentes que yo he escuchado de House toman, toman como dices tú exactamente, elementos de la vieja escuela de lo, de lo primero, pero también hay cosas que lo distinguen mucho de, de lo de antes, o sea, como te había comentado en la entrevista pasada, la, la música va evolucionando, aunque sea un género específico, pero también va evolucionando en cuestión de métodos de producción hasta los mismos... Las mismas herramientas que existen en los programas de computación para producir música hacen que el sonido sea completamente diferente a lo que se hacía hace 20 o 15 años atrás o 30 años atrás, ¿no? Claro. Entonces, sí hay una gran diferencia, ¿no? En sonido, en calidad y también en, en lo que pueden, pues ya podemos lograr ahorita los productores en tomar de fuentes totalmente que no se imaginaba antes, que no se podía hacer antes. Ahorita se pueden tomar sonidos de hasta de, no sé, de programas de, de internet, de YouTube. Tú puedes hacer un mashup de lo que tú quieras y, claro, el chiste es saberlo amalgamar bien para que pueda el sonido proyectar lo que tú tienes en mente. Pero ha cambiado bastante porque sí, ahorita la producción es muy, como te había comentado al principio ahorita del programa, la tecnología ha hecho que, eh, las posibilidades sean infinitas. ¿no? Sí, en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y, y esta producción, este, más o menos, con cuántos tracks este, cuenta, digo, para que la gente Está. lo sepa. Sí, tiene 10 canciones, es como te he dicho, es como una continuación del disco pasado. Tiene 10 canciones sí. y, y es este, ahorita pues, lo que está en, en, en el aire ahorita lo que estoy promoviendo, promocionando. Y este, por ejemplo, pues ahí va la producción y ¿qué tal, qué tal de radio de escuchas en el mundo con la nueva producción? ¿Cómo lo sienten? Bueno, eh, pues está empezando a, a tener un poco de aceptación. Ahorita mucha gente está como, siento que están digiriendo más el primer disco porque hay gente que, que nos bueno, que me escucha desde Estados Unidos, hay gente también que es de Europa, gente de, de diferentes muchos lados el primer disco ha tenido sobre todo una canción que se llama Skunk Dance, esa canción sí ha tenido bastante difusión y bastante este eh, pues sí, este tracción movimiento entonces, este, por medio de esa, esa canción, la gente está empezando a familiarizarse con, con mi sonido, con mi música. Y este segundo disco está entrando poco a poco, gente me ha dicho que está, lo está empezando como que a digerir. O sea, ahorita siento que es así muy pronto, pero sí estoy viendo que, que va este, poco a poco teniendo, eh, pues, aceptación, pero, pero es un proceso. Pues eso es bueno, sobre todo te digo que pues, este, te felicito por esta, por este, con sí, este camino de, de, de, de estar produciendo y de, de estar buscando nuevos sonidos. Sí, muchas Entonces, gracias. Sí. Oye, Dave, pues antes de, de despedirnos, este, le podrías comentar a la a la gente cómo te puede buscar y todo esto para que se acerquen un poco más a tu, a tu música. Sí, cómo no. Bueno, eh, eh, no sé si en este programa se vayan a poner enlaces. en la parte Sí, de... al final lo los vamos a poner. Sí, se ah, los sí, van bueno, a poner los... enlaces. Entonces, en los enlaces este, ustedes pueden darle clic a cualquiera de los enlaces que aparezcan ahí, y lo van a llevar a YouTube. Y en YouTube, en, abajo en el video, en la descripción del video, aparecen todas mis, mis redes sociales de Facebook, de Instagram. Y la de Twitter, casi la de Twitter, soy honesto, no la, no la uso. Pero sí me encuentran en Facebook y en Instagram. Y ahí estoy en YouTube también. Y también está el, el enlace para que puedan escuchar el nuevo disco en todas las plataformas digitales, o sea, en YouTube, en Apple Music, en, este, en Spotify, en Amazon, en, en todas, en Deezer, está en, a, a, este, a, en el, disponible alrededor del mundo la, la producción, así como las otras también las pasadas. Así que si están los enlaces ahí, no hay pierde de que ustedes puedan escuchar y ojalá les agrade y, y sería un placer que nos estuviéramos conectando con todos. Perfecto, Day. pues ¿eh? antes de terminar esta entrevista, ¿quisieras mandar algún saludo o estás en tu casa? Sí, no, sí, claro. Un saludo a, toda la, a todos mis amigos, a toda mi familia, a toda la gente que pues, nos ha apoyado en este proyecto que desde, pues, desde el principio. Gracias por, por escuchar, por pues, tener esa dejarse llevar por la música, por, la, por, lo, por las imágenes, y bueno, honestamente estoy pensando en, en llevar esto en vivo, en tocarlo en vivo, y pues sí me gustaría también este, pues, empezar a ver y conectar en lugares donde pueda llevar todo esto pues, a, a en vivo, para que la gente lo pueda ver y, y podamos tener más abarcar más difusión entre, entre la gente que a lo mejor no todavía no ha tocado conocernos y escucharnos próximamente. Perfecto. Estamos planeando eso. Perfecto, esperemos que esta está tocada, la lleves completamente en vivo y que no sea la primera, que sean muchas. Sí, claro, como no, sí sería, sería muy, muy bueno tener una más proyección en vivo en, en el futuro. Y ahorita pues estoy trabajando nuevo material y, y yo creo que no sé si en uno o dos años otra vez estemos aquí dando, dando guerra y dando más sonidos a, y más música a, a nuestros pues amigos. Sí, ahorita, pues sí, ahorita que estamos en este encierro, pues se necesita la música porque es el alma sí la música sí es es el alimento del alma el del alma sí es Exacto. verdad pero bueno Gracias. damas y caballeros eh, platicamos aquí con nuestro amigo David Flow ya escucharon escuchen este, toda su música al final del programa les vamos a estar este, posteando todas las canciones y que no sea la primera y la última, mi, mi hermano. Para nada, sí, estamos aquí. Y es un placer estar en tu programa, como siempre. Gracias. Muchas felicidades a ti. Eh, un saludo, pues, eh, principal también te lo envío a ti. gracias por, pues, tantos años de profesionalismo, de amistad, uh -huh. de buenas vibras, de hermandad, de apoyo y de tantas cosas que que pues sigue sí, este viaje que hemos estado como amigos como, como hermanos sea para la eternidad de hermano un abrazo grande igualmente carnal cuídense arriba el metal ya <risa> <Yeah. risa>